Pues la Alpujagua lo recibe, tenemos alrededor de 500 artesanos que tienen sus puntos de venta, sus, sus, sus puestos, y que son manos artesanales y manos michoacanas y mexicanas los que hacen este grandioso producto. No solo también encontrarán lo que es la esfera, también van a encontrar eh, arte como arte plumario. Eh, platicarles que estamos eh, en fechas en el marco de la Feria de la Esfera, ya en la recta final, eh, platicarles que vamos con... Mucho éxito en las cifras de afluencia y de visitantes aquí a Tlalcoháguas. Más es artículos que no solo son esferas, como lo es los adornos en vara, este, y demás cosas, de verdad se van a ir fascinados de Talpujagua además platicarles que tenemos, tuvimos y tenemos todavía hasta el 14 de, de diciembre el aclamado y muy ya famoso de verdad desfile navideño que inicia todos los sábados a las 8 de la, de la noche y justo hoy invitarlos a Talpujagua ya que hoy este, inicia igual a la misma hora pero culmina con el encendido del árbol en, en la parroquia parroquia de Nuestra Señora del Carmen, va a ser el encendido oficial del árbol y pues ahí los esperamos. También va a haber terminando una pastorela y siempre tenemos actividades para toda la familia, culturales, eh, de todo tipo, donde se la van a pasar genial en Talpujagua. Talpujagua los espera, les va a dar una muestra de, de gastronomía, de magia, de navidad que vivimos ya desde hace algunos meses y de verdad se van a ir felices de visitarnos. Bien. Debido a que no se puede hacer nada, no